Yo. es cierto lo que ella dice? No, yo no soy yo. ¿Y quién es? Otro, un guardia. La acorde con sí, ella y no quiere pagar. ¿Un guardia? ¿Cuánto, vale? dinero, ¿Cuánto dinero me motiva, no, no, no te le venden? Cuatro, cuatro mil pesos. ¿Ustedes son hermanos no, los dos? Son hermanos todos. ¿Tú participaste en lo que ella hizo? No, no. no, no ¿Y no, por qué no, no, tú no, estás preso? ¿Eh? ¿Por qué tú estás preso? Pues está en la casa ya, pero yo estaba en la nota de no, qué es. Yo estaba en eso no fue un robo eso, él es debe un dinero sí un revólver, no fue robado porque él me debe dinero a mí yo solo lo escondí para ver qué lleva así? porque él me debe y se ha acostado conmigo y no me paga es tu esposo no ¿lo usted tenía es un bono para para que le pague para que le pagues es amigo ¿tú, ¿qué te tú tienes que decir?